En Trujillo, los serenos y trabajadores de una óptica se agarraron a golpes frente a los clientes. Oye, oye, oye. Serenos y trabajadores oye, de una óptica oye. protagonizaron una tremenda pelea en el interior del establecimiento, ubicado en el mercado central de Trujillo. Clientes y trabajadoras del lugar gritaban desesperadamente mientras presenciaban el hecho. La iglesia este se inició cuando los empleados reclamaban a los agentes del serenazgo por la forma violenta con la que pretendían desalojar a un grupo de vendedoras ambulantes que estaban apostados en el exterior del local. Los de la óptica se defendieron de las agresiones del personal del municipio turquillano. En el forcejeo derribaron una vitrina con cristales, monturas y lentes valorizados en más de 3.000 soles. El caso fue denunciado en la comisaría del lugar y ya pasó a manos de la fiscalía. Los municipales son acusados de abuso de autoridad, agresión y daños a la propiedad privada.